Mucha atención porque los pilotos del de helicóptero Kamoka 52 ruso demostraron su, sus habilidades en el campo de batalla